Esta publicación es un esfuerzo que hace el Consejo Económico para América Latina y el Caribe, CEPAL, eh, con el apoyo financiero de la cooperación del gobierno alemán, y que está básicamente dedicada a que los países en América Latina entiendan cuál es el concepto de bioeconomía, entiendan sus potencialidades, sus beneficios, pero también a identificar dónde están las fuentes de financiamiento y qué modelos se usaron de manera exitosa en Europa, en Asia, en África, para financiar la bioeconomía. el gobierno colombiano yo haría varias recomendaciones, la primera de ellas, la percepción y la concepción que tiene el gobierno de Colombia en relación con la bioeconomía es demasiado pobre y demasiado limitada. Estamos viendo sola, solamente un 10% del potencial de la bioeconomía eh, y esto hay que entenderlo en, en, en percepciones de cambio climático, de apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible, hay que entenderlo como una herramienta de la cuarta revolución industrial entonces el gobierno tiene que ampliar sus objetivos y alcances en temas de bioeconomía. Esto puede ser tan o más importante que la economía naranja, puede aportar más al PIB del país a largo plazo que la economía naranja. Entonces es que el gobierno repiense la manera como está viendo el concepto de bioeconomía y lo aplique de una manera integral con cooperación internacional.